Hola, soy Arbe y bienvenidos a mi canal Este es el fanal de rosas que ha ganado la encuesta Bien, vamos directamente Tengo aquí cera ya fundida Es esta cera Cera de 56 eh, Rositas, pitiminis de, Son que se toman infusiones Típicas eh, orientales Si queréis comprarlas eh, Por medio de, de internet Grandes superficies, internet Aceite para bebés Para untar el molde por dentro Que es este Aquí tiene un agujerito Lo vamos a tapar con, con plastilina Ya nos vale perfectamente Ahora vamos a echarle el aceite Que utilizamos para los bebés o el aceite corporal Lo untamos por dentro de nuestro recipiente Por todos lados Así Por los cuatro lados Y la base, recordad Bien untadito Ya lo tenemos Ya os dije, tengo aquí cera ya calentada No se ve porque es eh, transparente Le voy a echar unas gotitas De un ponchorrito De aceite esencial De rosas Ya que lleva los capullitos De rosa Removemos bien Recordad, el aceite esencial debe ser especial para velas, ¿eh? Bien, separamos de, del fuego y voy a bajarle un poquito para que se nos mantenga constante la temperatura. Ahora voy a preparar las rositas para ir colocar, situándolas en la, la parte interior de nuestro fanal. Ya veis, son rositas ahí de varios modelos vamos quitándoles pétalos así, más o menos ya os digo, estas rositas son típicas de infusiones orientales y la mejor manera las, la forma que hay de encontrarlas es mediante internet en comercios online. Damos una capita despacito para que no se nos mueva mucho las hojas, los pétalos, perdón. Ya veis que va enfriando rápidamente esta cera porque no la ha calentado del todo, simplemente que se fundiera y mantenido ahí la temperatura. La movemos un poquito. Voy a volver a ponerla en el agua para que vaya manteniendo este... ...este calor. Esperamos. Esperamos... ...a que se... ...enfríe esa capita... ...y mientras preparamos más pétalos de rosas. Para cubrir... ...las paredes de este fanal. Bueno, este fanal... Eh, ...recuerdo, esta semana he puesto una encuesta a la comunidad... ...y la encuesta era esta. Si queréis un fanal... ...de rosas... O si queríais una vela para, para tener con mascotas Que no les no les haga daño Pues bien, ganó el fanal eh, Eso no quita que más adelante vaya a hacer el, la vela para las mascotas eh. Va a ser una vela totalmente ecológica, vegana Y va a ser muy fácil de hacer Pues bien, vais viendo que estoy poniendo los pétalos en, en el lado de la... Va, lado interior del, fa, del fanal y muy poquito a poco esto tiene que ser muy despacito voy vertiendo la cera dentro muy poquito muy poquito a poco para que no se nos muevan los pétalos y ya veis que como es transparente el, el fanal el molde del fanal podéis ver, ver cómo estoy moviendo la cera y vamos a seguir echándolo para fijar los pétalos a la pared del fanal Así, por aquí Que nos coja todos eh, Este este fanal, recomiendo primero, eh, si podéis hacerlo en, en un recipiente, en un molde que sea transparente Os va a ser muy fácil eh, Es más difícil cuando eh, es de metal y no veis el interior Bien, estamos dejando secar esa pared La capa de esa pared y seguimos deshaciendo más rositas Bien Podemos poner algún capullito de rositas así si entero, pero bueno, iba a abultar un poco Yo prefiero meterle los, los pétalos Y repetimos la opción, la ¿veis? Muy despacito Vamos echando la cera Cogemos más pétalos, más rositas, perdón Para, para deshacer Bueno, también tenéis la opción de secar vosotros eh, vuestras propias rosas. Las cogéis cuando estén florecidas, bien bonitas. Las cortáis y las secáis. También es otra opción. Bien, a la siguiente pared. Ahora ya no se va a ver tanto como trabajo en ella. Y ya veis, despacito... Y bueno, esto es eh, así al principio, hay que ir trabajando despacio. Estoy ahora a que me llegue bien la cera a todos los puntos. Así, un poquito más de cera. Y ahora mirad cómo queda, ¿veis? Están sujetas... A las paredes estos pétalos Estos trocitos de rosa Nos falta la última pared Pues lo mismo que he hecho en las anteriores y si os fijasteis más en la primera y la segunda Que se podía ver Es poner los pétalos y eso Aquí ya os traigo Resuelto las cuatro paredes Y voy a hacer otra cosa Ahora vamos a echar la cera Pero Voy a echarla en el interior, ya veis, dentro, y voy a remover, intentando cubrir todos estos pétalos. Eh, preferiblemente tener debajo de, de donde trabajéis una bandeja por si os cae cera. Y cuidado de no quemaros, eh. Si es preferible utilizar guantes. He utilizado otra pastilla que ya no llegaba Y volvemos a hacer lo mismo Cubrimos bien todas las paredes eh, El grosor que necesitamos Es de un centímetro por cada lado Aunque la parte superior del fanal no va a alcanzar esa medida No importa Pero en la base sí tiene que tener esa En la parte de abajo del, del fanal sí necesitamos esa medida ¿eh? Un centímetro por cada lado Voy a echar otra pastillita Que va a hacer falta para cubrir bien estas rosas Por supuesto Una vez le pongamos una velita dentro No se van a quemar las rosas, eh todo tenerlo en cuenta No les llega, no tienen el alcance Volvemos Esta vez he cambiado Y estoy echando la cera desde arriba Ya veis, estoy cubriendo desde la parte superior del fanal hacia adentro porque queremos engordar un poquito más la parte superior del fanal simplemente por eso si no se nos quedaría muy endeble además haciéndolo así también nos va cubriendo haciendo capas por encima de los pétalos y aprovechamos y damos vuelta a la cera que nos ha quedado dentro Bueno, esto eh, ya os lo digo, ahora hay que repetirlo eh, unas cuantas veces. ¿eh? ¿eh? Ya os digo, que alcance eh, un centímetro el interior del fanal, en lo que es la pared del, de, del fanal. A ver, echamos una Creo que ha llegado el momento De deciros O oh, recordaros, tengo comunidad Seguiría haciendo encuestas Hacerme los comentarios si queráis Si tenéis alguna consulta eh, Hacérmela en el vídeo que queráis Hacérmela eh, Espero que os gusten mis tutoriales Espero que os guste Mi, mi canal Y si es así, pues ya sabéis, suscribiros Darle al like Para a los a los vídeos para los algoritmos y en otra jepita más ya veis que ha cambiado bastante el interior del fanal, eh y bueno, aquí lo he hecho con rosas pero podéis hacerlo con las flores si queráis anteriormente había hecho un fanal con con lavanda con las flores de la lavanda esta vez pues, pues se me ocurrió hacer el de rosas pues en, en otoño posiblemente haga uno, pero de, de hojas eh, secas, de hojas marroncitas. O algunas rojitas, si puedo encontrar. Bueno, ya estamos acabando. Eh, se Aquí ya os, ha, os he adelantado un poquito. Ya podemos des, desmoldar el fanal. A todo esto... A, eh, ha pasado una noche, eh. He dejado enfriar de el fanal una noche, por eso ha salido tan fácil Ahora voy a hacer que se vean un poquito más estos pétalos, pues con esto, con la pistola de calor eh, ¿no tenéis, Si no tenéis pistola de calor, no pasa nada, si tenéis un secador de pelo, ya os vale El secador de pelo en modo calor, os pues es perfecto para esto también Bien, con la espátula me voy a ayudar para quitar los, los goterones que haya podido quedar de cera Ya veis que ha quedado algún, alguno Le he aplicado la pistola de calor por toda la superficie Así Bueno, ya nos estamos acercando al final Falta poquito, ¿Qué nos queda ahora? Repasar los bordes Voy a hacerlos en plan rústico. Eh, también podrías haberlos dejado tal cual. Eh. A, a mí no me desagradaban. Eh, me, me parecen bonitos estos así como rotos. Pero bueno, voy a pasarles un poquito de cuchillo. Si no tenéis cuchillo, pues un cúter. Y así un poco diferente. Bien, le estoy aplicando ahora calor en los bordes del fanal los bordes superiores del fanal para que se redondeen un poquito después de haberles pasado el cuchillo así y por aquí ya no hay que hacerles na nada más ahora una pequeñita decoración que le vamos a hacer a este fanal vamos a colocarle tres capullitos de rosa en la parte en la parte de fuera y tres capuchos y cómo vamos a hacer esto pues muy fácil pistola de calor vamos a fundir el, en el trozo en el que queremos poner los pétalos Un poquito lo he calentado voy a calentarlo más Espera, ahora calentamos y situamos bien para asegurarnos un trocito de cera De la que hemos cortado La ponemos encima Y la fundimos sobre las rosas Así se va a asegurar mucho mejor Y aquí tenéis Ahora simplemente vamos a ponerle un lacito de rafia Aquí una lazada y yo creo que ya no necesita más decoración esta, este fanal. Aquí tenéis el resultado final. Es decir, que lo tengo encendido con en, en, de día y se, se nota, se percibe bien la luz. Muchas gracias por verme y chao.